Los chilenos no hablan como españoles. Pero... pero imita. Hola, ¿cómo están? Soy jolie Bienvenidos a mi canal. El canal se llama La Jolie Channel. Bienvenidos. Hoy van, vamos a hablar sobre las palabras mal pronunciadas. Otra vez. Antes de empezar, recuerda, no importa si hablas con acento o sin acento más importante, que estás ahora mejorando tu segunda lengua. ¡Maravilloso! ¡Felicidades que tú quieres aprender otra lengua! Tú vas a Texas, van a hablar distinto que, por ejemplo, en, en Australia. Entonces, no te preocupes por el exento. Yo, por ejemplo, yo soy polaca. ¿Tú sabes cuántas personas no hablan segunda lengua? ¿Recuerdas este vídeo que publiqué última vez? Sí, cometí un error. ¿Por qué? Porque pregunté sobre superpotencia. Y luego me dijeron, Jolly, no se dice superpotencia, es superpoder. Entonces, mi polaco es superpoder. Que quiero que tú aprendes en este video es cómo mejorar la pronunciación para no decir otra palabra. ¿Están listos? Empezamos. Vamos ahora a Asia. Esa palabra seguramente podrías decir igual como se dice en español. Y es malo, como deberías decir Asia. Asia, esa palabra se dice Asia, otra palabra, ya estamos en Asia, seguramente conoces ese país que también es en, en Asia, sí, no se dice China, es China, super, repite, <risa> también cuando sientes que, cuando piensas a veces, Jolie, acá no funciona, no funciona esa parte, tranquilo, tranquila, relaja, respira, a, e, i, o, u, necesitas relajar toda tu boca, <risa> Después de colegio, tú vas a no se pronuncia university. Se pronuncia you university, como universe. ¿Conoces esa banda? YouTube, la letra U se pronuncia you. Por eso tenemos YouTube y palabra es university, university. Última vez hablaba sobre Steve Jobs, porque la palabra no se pronunciaba job. Se pronunciaba job. ¿Recuerdas? Ahora, no tenemos micro. Bueno, en Santiago de Chile tenemos micros. Que hacen mucho ruido. La palabra se dice micro. ¿Cómo Microsoft? ¿Conoces Bill Gates? Este hombre empezó Microsoft. La palabra se dice Microsoft. Micro. Micro. Por ejemplo, puedes decir I have... Microflat, como mío, exactamente, por ahora. Esa palabra no se dice key, no, no se dice key, significa llave, y se pronuncia key, key. Esta palabra, hmm es mal pronunciada por las personas que empiezan de aprender inglés es conectada con gimnasio en algunos gimnasios aún más cuando entres en algunos seguramente sientes eso es sweat sweat la palabra no se dice sweet sweet es dulce sweat es palabra que significa sudar eh, entonces no los confundes Ahora, esa palabra es un poco peligrosa. <risa> Espera hasta final y vas a reír mucho, te juro. Tengo una palabra que es siempre mal pronunciada. Esa palabra no puedes decir hate. Hate significa odio. No, entonces no sirve. La palabra se pronuncia hide, es altura. Hide, not hate. Hate es odio. In height es altura. Esta palabra, target. Si a veces no sabes cómo se pronuncian las palabras, ocupa una aplicación de Google Translator y tú vas a saber todo. Eso ayuda un montón. Otra palabra. ¿Conoces esa palabra? Siempre escucho, siempre escucho mal pronunciada. Y no es target. Y no es target, es target es target es todo por hoy pero espera hasta final como prometí hay una palabra extra si tienes dudas o preguntas déjame un comentario abajo si te gusta este vídeo suscríbete a mi canal recuerda que en estas and remember Click the bell para tener notificaciones de mis vídeos Si tú vives en Santiago de Chile y te gustaría tener clases grupales conmigo, envíame un mensaje en descripción del vídeo Puedes encontrar mis redes sociales si quieres tener más contacto conmigo. Es todo por hoy. Chao, chao. Esta palabra no se pronuncia teeth ni, ni teats. Hey, I like your teeth or teeth. Ese es un ejemplo que no deberías hablar a una mujer. Bueno, si sabes qué significa tit o tits, deja un comentario abajo. Me gustaría saber. Si no, espera hasta el final. No se dice tit o teats, se dice teeth. Ahora, muy fácil. ¿Cómo puedes recordar cómo se pronuncia z? ¿Cómo se hace esa pronunciación z? ¡Muy fácil! ¡Amo España! Ojalá que los españoles no van a estar enojados conmigo. Los españoles pronuncian z muy bien. Un ejemplo. Cielo. Azul. Zaragoza. Creo. Se dice creo que así. Cada vez cuando quieres decir th, es muy fácil. Piensa sobre o los españoles, yo llamo ese sonido españoles, porque los españoles se dicen, cielo azul. Cada vez cuando quieres decir, piensa en tu cabeza, cielo azul. Y naturalmente, tu lengua va a ir a un lugar donde debería ir. Te juro. Hablar otra lengua es un poco como ser actor. Teeth. Teeth. Teeth. Teeth. Ese es un poquito atrás, tif. Y ladrón, si te gustaría decir ladrón, es th, no, not thief. Se es tif, es te. atrás, tif. Y ladrón se dice thif, thif. Es todo por hoy, gracias. ¡Es todo por hoy! Cuando entras en, en algunos gimnasios, Relaja tu boca, relaja tu mente y disfruta. Es todo por hoy, pero espera la pro... Recuerda que no existe pronunciación perfecta.